Uno se tiró para abajo Aquí, ¿eh? Está muerto, está muerto Estaba el otro partido Está muerto a la izquierda tiene el Diego ahí. A ese hijo de puta. Sí, tío, es la que me han dado, El torre también Ajá. está ahí detrás. A la sequin. <risa> Va, caer contigo, EJ. Vale. Ah, me han no, matado por, por mirar el móvil, tío. De verdad. ¿Qué tío? Cacho tío, en serio. Bro. ¿Para que hace gente. ¿Cómo están disparando? No, no entiendo. Ah, sí. oh, manito. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. You're losing ground. Move it. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Adiós. Se está matando cada vez más atrás tú. Se de los colegas, tío. Están ahí here. disparando. Oh, que okay, son muchos, eh, Thor. Batido uno. Okay. Batido. Todavía no tienda? Un 1 a UV rápido. Buena. ¿Están gula o están arriba? No, no, no están arriba, están en el segundo piso. ¿Tenés alguna placa? Llevo 3-5, cinco... pero estoy detrás tuyo. Son distinto, what the fuck? está uno. Gracias. ¡Poca gente aquí! Ahora que yo tomo unos picks, supongo. Sí. Mm -hmm. Jota está abajo solo. ¿Qué da, ¡Hazte con todos! ¡Toma! ¿Tenéis? ¿Me da un toque o me lo tiro? Voy voy, no, voy, voy, voy, voy, voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, no, Diego. Ah, tiré, tiré, querer, arriba, ahora, aire, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, Me voy, yo voy, lo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, voy, potencia. voy, Pobo. Joder, tío. Ha batido, ha batido. Muerto. Y cogiendo la bandera, ¿sabes? Ahora te levanto. Sí, tranquilo. Uh, uh. Sí, yo cero kill. Me cago en cacha, tío. Vaya partida, tío. Gas in. El tiro línea en este lado? Sí. sí. Va a pillar el contrario. Mi estación El terrible. ¿Qué coño hace, bro? Hunt them. Keep your senses sharp. An enemy team tracking a ver si vamos a reanimar animar. pues lo por la matamos overhead. Hunt them. Crackeado. conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. No que teammate está serio, estaba ese solo, estaban los dos juntos. Estaba el otro partido. Tu un. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy advanced UAV Aquí detrás de la izquierda, dime cómo está el etapa Sube, sube, sube. Vale, sube. Están abajo, no están, ¿Están dentro. Sí. Eh. Pero aquí hay una ventana para darlo. Madre, Dios ¿eh? oh, lo no tengo ya cerca, lo tengo ya cerca, lo tengo ya cerca, ah, lo tengo ya aquí todos. Let's make this quick. No, no, no. Aquí. Yo no tengo máscara. No, no tengo más. Yo tampoco. Yo tengo máscara de legendario. ¿Lo dejaste que se reanimara, cabrón? Se están reanimando. ¿Cómo? Ah, he muerto. Aguántale fuera de zona. Pero no te vas a ir sin un lucho El gas está cerrando Relocando la zona de seguridad ¿Qué es eso esta gente, verdad? Oh. Así, todo guapos, ¿no? Hay gente Pille a la, a la de derecha Frank. De montaña, ¿no? Estoy escuchando tiros ¿Puedo ir, Frank? ¿O te están disparando? Y, ¡Ay, mierda! Me pillé el... Su fusil, tío, solo. Vente conmigo, Yo sí, sí. Tengo, tengo caja Enemy de de UAV active. No, lo tiraste fuera, ¿no? Bueno, te abato, bro. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Claro. Claro, claro, claro, claro, claro. Están en el frente, ten cuidado, Frank. No los veo. Tírate, tírate, tírate para abajo, tírate para abajo. Dale ya. Voy a intentar cubrir, pero. Son dos. Un par de placas se niple. puede. Sí, sí, tienes sí. Claro, ¿Sí? Nada, tengo que ir por izquierda. Esos. Es... no Eso se es ven malas. ¿Una placa? Sí, toma. Ven. No tengo más placa. Okay. Vamos. vamos a aguantar aquí. Sí, ya. Están enfrente ya, eh. Se tienen que dar entre ellos. me Voy para el islito, me voy para el islito Vamos a aguantar aquí, bro, ya tengo por culo. Yo que tengo su fusil. ¡Hostia, detrás mía! Cierra. What the fuck. ¿En dirección Fran sí. o atrás tuyo? Por donde Fran? Vale. Tirada detrás mía otra vez. ¿Muerto? Sí, miro, tío. Miro para un lado y me disparan por detrás. Miro para otro y me disparan por detrás. Momento, tiré 15, ¿no? Sí. Pero ¿no? Me, me piro, chavales. Bueno.